Bueno, pues hoy estamos eh, juntos aquí eh, presentando un mensaje de fuerza contra la violencia de género, con cual, contra cualquier expresión de violencia de género, visibilizando lo que es eh, la violencia contra las mujeres y manifestándonos, como digo, contra cualquier expresión y manifestación de violencia contra las mujeres. Y lo que estamos viendo, que me decía Eva, que sobre todo... Ha habido un avance en estos años de que cada vez hay más conocimiento, hay un empoderamiento mayor de las mujeres y cada vez somos más en el rechazo de esta lacra social y la apuesta por las políticas públicas del gobierno de Navarra en conseguir, bueno, pues erradicar. Seguiremos, queda todavía mucho por conseguir, pero seguiremos con esa apuesta clara en contra de la violencia contra las mujeres. De hecho, las campañas que está haciendo el INAI a todos nos suenan, ¿no? Esas expresiones que se dicen, no, pues es que iba vestida así, bueno, desterrar. Eh, cualquier tipo de expresión machista porque es la única violencia en la que se mmm, culpabiliza a la víctima y es una manera esta campaña de visualizar y de visibilizar que esto es cierto y que esto es así y que tenemos que combatir todo tipo de expresión que bueno pues eh, haga todavía más vulnerable a la víctima. Gobierno de Navarra. Nafarroaco, gobierno.